Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector porcícola de esta semana. En la ABPA brasileña aplaudieron la decisión bilateral de comenzar a exportar carne de cerdo a México, esto desde la región de Santa Catarina, libre de fiebre aftosa. Se explicó que los envíos estarían destinados al sector del procesamiento, por lo que no supondría una competencia para la porcicultura mexicana. La Federación de Exportadores de Carne de Estados Unidos se reportó que hasta septiembre México contrajo en 4.5% las importaciones de cerdo desde ese país. Estas 76 mil toneladas adquiridas, valuadas en 176 millones de dólares, representaron la primera caída desde 2021. Quedó aprobado el presupuesto de egresos para el próximo año con 273 votos a favor y 222 en contra. Para la Secretaría